He muerto. Repetición de las mejores jugadas. ¡Hola, hola! Si casi me arranca la cabeza. En este tanque, sumergidos, comenzamos en Primal Hunt. Vamos a ver primero las opciones. Como veis, está en, en español, en castellano. Vamos a ver en modo de juego. Tenemos la posibilidad de ajustar el ángulo del arco La distancia de tensado Jugar de pie o sentado Cambiar el arma de, de mano Esto pensado para diestros o zurdos Mantener, pulsar para mantener activar Artemis Bueno, es un sistema que veremos luego Calibrar el avatar, la altura También, bueno, tenemos distintas opciones de, de audio Viñetas de confort hasta seis tipos de confort que más tenemos en movimiento siempre será libre siguiendo la cabeza o siguiendo la mano el mando y opciones de giro tenemos giro brusco giro suave así que de opciones están todas las importantes Vamos a empezar En este caso se transfiere nuestra mente humana a ese robot Al cazador Ya somos un robot cazador Así que vamos aquí al juego Primero os enseño rápidamente que tenemos un árbol de habilidades En los que gastar... Puntos en mejorar nuestra forma de movernos, ataque o defensa, salud. Campaña: teníamos el tutorial que yo ya me lo he terminado, es bastante largo y un poco tedioso, pero bueno, hay que pasarlo. Y nuestra quarry, primera misión: paso. Ir a cazar un gallinimus Un bichito que es herbívoro Ustedes escuchando voces en inglés no Hay subtítulos en español La parte del y la interfaz There are other No los ha activado para no distraernos are Y sin más, vamos a cazar Dirígete al teletransporte para comenzar tu cacería El teletransporte es lo que tenemos aquí detrás A mano izquierda, campo de tiro A mano derecha, sala de trofeos Luego os lo enseño Vamos al campo de caza. Las llanuras tricornes. Comenzamos en lo alto de estas torres. Tenemos un mapa que podemos sacarlo para saber dónde estamos nosotros y dónde están las piezas que tenemos que cobrarnos. Este sería nuestro arco. Que tiene flecha cinética o flecha con cuerda. La flecha con cuerda se engancha a. Y nos sirve para viajar de un sitio a otro. ¡Hola, bajos! Mira, mira, en el cielo se fermín. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, corre, corre, corre! ¡Que no quiero matar a este! ¡O pues sí! Intento! ¡Flecha con cuerda, no! ¡Flecha! vencido el mapa, vamos vamos bien aquí vemos los objetivos mira, mira, mira, mira, mira, ay, ay, ay, ay, ay. estos me parece que son de los que tengo que cazar uh, son velociractores ah, estos son chungos estos son carnívoros estos me muerden las fechas no son infinitas, eh se, se, se acaban pues son difíciles de cazar Se mueven mucho ah, ¿Dónde has ido? Oh, ni... Me voy a quedar sin flechas Hombre Uno ha caído Esencia ganada Esto nos servirá Luego para En la base Intercambiar por Mejor, mejoras, upgrades, me quedo sin balas. O sea, bueno, sin balas, sin flechas. Y he muerto. La repetición de la jugada. sin <risa> pues, ah, cabeza. Vamos a ir a la galería de tiro, al campo de tiro. Francotirador cinético nivel 1. Comenzar. flecha cinética Acá. flecha de escopeta ah, tenemos siempre arcos oh. pero con distinto tipo de y con este desactivas los escudos carnes se mueven Hola, ahora con obstáculos Ok Bueno, vista la galería de tiro Nos vamos de aquí Sala de trofeos Esta es la sala de trofeos No tengo ahora mismo ninguno Pero está claro que hay muchos lugares Donde poner las cabezas o los cuerpos quizá en estos pedestales de las piezas que cacemos ¿eh? Sala de teletransporte Y aquí Tenemos el árbol de habilidades Donde gastar los puntos que consigamos Las distintas campañas El tutorial y los primeros pasos Y nada más Me voy a seguir cazando me meto el teletransporte y hasta otra.